¿Otra vez estas madres? No sé por qué me contratan a mí para educar esta bola de inútiles, pero va, nomás porque estoy bien pitudo. Miren, en el mundo existen unas madres bien culeras que se conocen como enfermedades de transmisión sexual. Como lo dice el nombre, se transmiten a través del contacto sexual. No se sabe el origen de estos horribles monstruos, pero si se te pega uno, te puede causar problemas desde comezón en tu pinche cola hasta la muerte. Uno de los métodos más eficaces para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el uso del condón. Permítanme demostrarlo. Pedazo de imbécil, suéltame en este instante, pendejo. El idiota este está forrado con un condón Prudence. ¡Ay, idiota! Como pueden observar, el sujeto no sufrió ningún contagio y disfrutó de un encuentro sin riesgos. ¡Bájame de aquí! En cambio, sin el uso correcto del condón,